Roberto, que me identifico eh, con, con eso de la Junta, de que eh, debemos de llevar, estar acorde con los nuevos tiempos. Felicito esa iniciativa del voto automatizado que todos debemos de apoyar espérate, espérate, para espérate, salir. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Porque tú hablas bonito y vienes con un mareíto. ¿no? Yo estoy de acuerdo con el voto automatizado, Ajá. pero Entonces, sigue. estoy 100% de acuerdo. Ahora, lo que yo acabo de decir, retengo y digo que la Junta fracasó porque no educó el pueblo debidamente para votar con el voto automatizado para estas elecciones de precandidatura. A lo mejor con esta mala experiencia que va a pasar el domingo, mira que te lo estoy diciendo, por eso hoy en el programa nos enfocamos en eso, con esta mala experiencia, el racho del celular, que estamos pasando, que vamos a pasar el domingo, va a servir para que las elecciones del 2020 la gente tenga un mayor grado de conocimiento y de, y de educación del voto eh, electrónico. ¿Me entiendes? Sí. O sea, Pero, tú estás entendiendo. Yo estoy de acuerdo con el sistema del voto digital, el voto electrónico. Lo que estoy diciendo es que la Junta, y lo estoy diciendo de, no de ahora, aquí la Junta se invitó, la, la producción invitó a unos ejecutivos de la Junta y no vinieron. Vinier, fueron algunos programas seleccionados. Mira, las o sea, elecciones no se del gremio de abogados se hicieron con, con los aparatos. Las elecciones eh, del gremio de ADP se hicieron con la La Junta ha realizado simulaciones Pero hijo mío. La mijo. Junta tiene su plataforma, Ajá. perdón, su plataforma digital. ¿Cómo usted también puede aprender a votar? Se puede todavía hoy. Atención. No, no, persona, vamos a enseñar aquí. Puede, oh, ah, porque por nosotros perfecto. estamos haciendo, pero esa es mijo, nuestra misión. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Hijito mío, tú se me ha estás hablando, todo. oye, tú me estás hablando de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores. Me estás hablando del gremio de los abogados. Y del simulacro también. Y este, pero simulacro, ¿a dónde se hizo un simulacro? En todo el territorio nacional. Robert. Cariño, claro. ¿por quiénes fue? ¿Hace menos de un mes? ¿A dónde tú claro. fuiste el simulacro? Yo fui al, al, al, al, a la Divina al, Providencia. Al, claro, tú. Claro que sí. ¿Y, y cuánta gente y había hecho el también... simulacro? Y fui, fui a, al liceo de Silvia Pepín. Me tocó trabajar como corresponsal ese día. Lo recuerdo como ahora sí. fue el Silvia Pepín. Pero, ¿cómo fueron la gente? Bueno, una, una tímida participación, como es lógico. Tú lo dijiste. Estaba esperando que me contestara. En todo proceso, oiganme señores, en todo proceso primario, siempre las votaciones son mínimas. Para este domingo, atención, se, ojo con fracasó, eso Fracasó. Se espera. Fracasó la Junta. De un 30% a un mira, 40% en una primaria es un mira, éxito Mira, vamos a hacer, vamos a hacer, me imagino, eh, bueno, este grupo Telenor ya me pasaron. Eh, formalmente el dato va a ser una cobertura especial una cobertura especial en, en todo el Cibao y yo te garantizo a ti que van a haber gente que va a salir disgustada porque o no van a encontrar o, o no van a saber o van a tener que llamar ven que a, a, a, al que está y que no puede ¿eh? o sea después que una gente entiendo yo después que una gente entre a su cabina no puede ser asistido por nadie y tú vas a haber gente ahí que van a llegar y, y a dónde le doy y cómo lo hago pero no aparece Gonzalo, no aparece fulano, no aparece Miledi. ¿Y por qué menciona a Gonzalo solamente? Porque ¿Hay, va, ¿Hay más candidato? es presidente. ¿Pero qué es más candidatos. ¿Qué es que? Can... ¿Qué candid... es que va a ganar. ¿Va a ganar? Sí. ¿Y entonces Leonel? No, no, Leonel no va a ganar. ¿Tú crees que...? Atención, atención, producción. Irra. guárdame este video. Entonces usted dice que Gonzalo va a ganar. Sí. ¿Y ¿En qué usted se basa para decir eso? En las encuestas. No, no, no, no, pero con perdón, está, por ejemplo, Axisa. O sea, ahorita. tú dices que va a ganar Lionel. No, no sé todavía, porque está muy reñido. Óyeme, está reñido. Pero está, por el, está reñido. en eso que yo me he basado todo el tiempo. El gran ganador, antes, es más sin elecciones, el gran ganador de Gonzalo. Porque como tú me dices a mí, un, un señor que no lo conocía, todavía la esposa mía me pregunta, pero Roberto. ¿Y quién es Gonzalo? Todavía la esposa mía hoy. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quién es Gonzalo. Entonces, ¿cómo tú, una persona que ha sido presidente en varias ocasiones de este país, que está reconocido en nivel internacional, un tipo intelectual, un tipo de la high, un tipo popi, un tipo que domina la política así, un tipo que tiene un equipo de campaña, un tipo que tiene unos asesores internacionales, Está de tú a tú, como tú dices, con Gonzalo, sí, pero en un mes tam También medio, hay que decir, hay que recordar que Leonel Fernández ha sido presidente tres veces de la República. Sí. Eso le, le, le podríamos decir, podría convertirse en un problema. Porque recuerda que hay unos cuantos problemitas serios, ahí que, que, que le ahora, han afectado. Ahora tú me vas a dar la razón. Que, por eso te digo... Que por eso es que marca esa tasa de rechazo por eso, que ve, ahora tú me estás Por eso te digo que Gonzalo es el gran ganador, hijo mío. Porque como en mes y medio tú vas a estar de tú a tú, que ahora mismo no se sabe quién va Tú, óyeme, esa pregunta que no la hacen en las encuestas, pero que yo la hago. ¿Quién usted cree que va a ganar? La gente se queda. Lo mismo leonelistas se queda eh, eh leonel. ¿Tú es? Pero sí. la gente se queda como, está fuerte la situación, está duro. Y para mí ya eso es ser un gran ganador, aunque no llegue a ser presidente de la república... Y óyeme, con ese acto de apoyo de ayer del presidente, Ey. para mí que usted tenía información de eso. Ey. Me late, señores, que Vamos Roberto, a ver, señor Roberto tenía algún tipo Vamos de información ver, de director, eso. Este, este cierre de campaña. <risa> que óyeme, voy a decir algo aquí. Señores, eh, eh, suerte que las redes nos ayudan a divulgar esto. Oye lo que te voy a decir. Lo que sucedió ahí. Mire, ayer analizamos el mensaje de la vicepresidenta de la república, doña Margarita Fernández Cedeño. Y decía yo, y fui de los primeros programas a nivel nacional que analizó el tema de la fotografía, poca gente lo había analizado a nivel nacional. Eso fue una estrategia de Danilo Medina, ese mensaje. ¿Para poder asistir? No, no, no. ¿Para poder hacer lo que él hizo ayer? Exactamente. Primero, ese mensaje que hizo Margarita, mi análisis, que me lo repiten cualquiera, yo soy mercadólogo de profesión, que me excusen, ¿eh? Y a mí no me van a meter gato por liebre. Esa grabación que hizo Margarita, primero, el doctor Leonel Fernández no sabía que llevaba a hacer ese discurso. El doctor Leonel Fernández no sabía que llevaba a hacer ese discurso. Segundo, eso fue una decisión de ella. Análisis. ¿Tú eres casado? No. Ok, yo soy casado. Si yo estoy corriendo para presidente de este país, lo más lógico y normal es que mi esposa me apoye. Porque si mi esposa no me apoya, yo tengo que retirarme. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Tiene la esposa mía que decir públicamente: yo estoy apoyando a mi esposo? Sí, pero lo difícil acusame, que era acusame, para ella. escúchame, pregunta. ¿Tiene que decir que la esposa mía es que me apoya a mí en una candidatura presidencial? No. Una, dos, tú trabajas en televisión, a todos los muchachos son camarógrafos. Si usted va a grabarme a mí como candidato presidencial y usted ve la foto del contrario, ¿usted la va a dejar ahí? Nadie se dio cuenta que la foto de Danilo con ella estaba ahí. ¿Y qué foto? Y ella mirando a Danilo. Búscame, búscame la foto otra vez. <risa> Ella, mira, tú y yo comenzando, y yo comiendo boca. así ah, no. Eso fue una estrategia bien armada. Estrategia, es un metamensaje. ¿no? Para, hoy en día, aquí lo discutimos, que a propósito, no me, nadie me, me llamó y me dijo: Mírenlo ahí, mire, mire, mire, mire. Mira el ángulo. Ven, párate para que analice conmigo. Mira el ángulo, mira. Eso se llama un primer plano. Pero un primer plano justificado, ¿qué significa esto? Ella está justificada a la derecha de la pantalla para que estos detalles, la matica y el portal se pueda ver. Si hubiese sido ella, es un primer plano centralizado y ella queda en el medio y esto ni siquiera se ve, que no había necesidad de poner esa, esa foto, que no me digan a mí, ah, no, que fue que, que ella estaba en, en su escritorio y de un pronto me dije, hey, Margot venga, vamos a grabarla. No, no. Entonces, ¿entiende usted que es una estrategia de Danilo Medina claro. ese discurso de Margarita? Claro. Péalo ahí. Por, entonces, de ser así, Margarita está entonces con Danilo, no con Claro. La está con su Entonces usted quiere decir que le ganó el bolsillo al corazón. Ah, no, no, no, no, no, espérate, no, Porque eso es lo que estamos diciendo desde ayer. No, no, no, no, no, no. No van a actuar con tus tigres a gente que te Pero señores, eso es lo que estamos debatiendo desde ayer, porque óigame, la situación de Margarita Cedeño es difícil y complicada. De un lado, su esposo aspirante a la presidencia, del otro lado, podríamos decir su compañero o su jefe, no sé, el presidente de la República, Danilo Medina. Entonces, ella ¿quién está apoyando el, el, el progreso del país. Ella, está, ella está, se fue por lo macro, Ajá. no por lo micro. ¿El progreso, ¿Y el progreso del país dónde está? Bueno, para ella está en la continuidad de Danilo. Simple, oye, ahora, el, el otro análisis, van tres puntos, son tres puntos, van dos. El otro punto es: ¿qué estamos discutiendo? Ni la vice, ni Danilo, ni ética. No sé si en la Constitución lo prohíbe, pero éticamente no se veía bien que la vicepresidenta y el presidente estén haciendo politiquería. Ella hizo su cierre de campaña con ese discurso. ¿Qué hizo Danilo? ¿Y qué le parece a usted que Danilo fuera a esa cierre de campaña? ¿Usted cree que está bien? La vicepresidenta lo hizo. Ah, entonces ya usted está justificando. No, no, no. Danilo <risa> oh. lo está justificando porque la vicepresidenta lo hizo abiertamente. Entonces, ¿tú entiendes, ¿tú entiendes la estrategia cuál fue? Que eso nadie lo dice. Eso nadie lo dice. Pero y aquí lo, se dice en este Lo programa. cierto es, Roberto, que ese acto de apoyo del presidente Danilo Medina deja muy mal parado, señores, a la corriente de Leonel Fernández, eh, dado a que no es lo mismo un apoyo sutil desde el gobierno a un apoyo directo. En este caso, levantarle la mano... Eh, la, a, a Gonzalo y, y, Castillo, eso tiene un gran significado dado a que Danilo Medina, para, para el secreto que no es de nadie, es uno de los presidentes más valorados que hemos tenido en la historia contemporánea. No, y, no, y todavía en las encuestas que se hacen, todavía sobre el 50%, dice que la gestión ha sido buena de Danilo. Exacto. Dice las encuestas. Ahora, te dio miedo ese cierre. Bueno, a mí no me dio, no me dio miedo <risa> lo, que yo, lo que yo supongo que no deben de estar contentos Son por ejemplo la, gen, la gente de Génesis Los leonelistas que, que me dicen que se, se le fue la sonrisa Luego de, de ese acto de ayer Donde señores, la verdad la verdad eh, A la llegada de Danilo, de Danilo Medina al acto eh, Se sintió una emoción increíble la gente, y, y, y tú escuchaste lo que dijo Danilo Medina Yo, yo estoy aquí no porque él necesite mi voto. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Mira, Danilo, si tú te fijas, toda la campaña de, de, de Gonzalo Castillo fue, óyeme, digno de admirar a nivel de marketing político. Ojo con esto, lo que yo estoy analizando es marketing político y estrategia. Lo que hizo Danilo Medina, el marketing que aplicaron y las estrategias fueron más impactantes y han tenido un mejor resultado que el equipo de Leonel. Me explico. Ayer todavía en el discurso él dice yo estoy aquí, no porque necesite mis votos. ¿Qué te está diciendo? Gonzalo sin mí, y lo demostró, Danilo no había hablado, ni no había dicho nada. Danilo, solamente había especulaciones que Gonzalo era su candidato. Pero Danilo no había hablado. Y oye lo que dice. Vamos a ponerlo en pantalla, señor director, cuando él dice, yo estoy aquí no porque Gonzalo necesite de mí. O sea, óyeme. El pollito mío te dio él solo. Ahora estoy yo aquí. Óyeme, eso se llama, eso se llama, óyeme, eso se llama valorizar tu marca. Para que tú entiendas. En marketing hay una estrategia que si yo tengo un producto líder, tú ves, y la competencia me saca otro producto para competir con mi producto líder, yo hago lo siguiente. Saco un producto de mala calidad o con la percepción de mala calidad, para que compita contigo. Entonces, mi producto líder se va a quedar arriba y tú te vas a estar matando con el sí. producto que yo te mandé. Entonces, tú vas a bajar el nivel y la gente de la percepción va a decir, ah, no, pero que eh, Arismendi está a nivel de, de, de productico es Por ejemplo, yo tengo dos aguas. Agua María y tú tienes agua clara. Y tú sales a competir con agua María. Y yo vengo y te saco agua Juanito para compartir contigo. Entonces, la gente que va a decir, no, hombre, esa agüita, una agüita de mala calidad, la amarilla es la buena. Esa fue la estrategia que hizo Danilo. Le sortó a Gonzalo, Lionel se puso y no entendió, se puso a nivel de Gonzalo, porque tú lo ves contestando ¿eh? de una forma a Gonzalo, mientras que Danilo sigue aquí arriba, por encima de los dos.